Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Perfecto, listo, buenísimo. Entonces empezamos a grabar. Este, no sé si hay alguna duda de, de, de estas normas de convivencia, algo que quieran comentar previamente, si les parece que está bien, si les parece que está claro. Todo claro, entonces. Perfecto, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar primero con unas presentaciones, ¿no? Hay que conocernos un poco. Eh, qué es lo que les interesa sobre este tema, ¿no? desde lo que les he presentado hasta ahora eh, que todavía no es mucho pero eh, la pregunta que les quiero hacer también cuando se si quieren presentarse y es que han recibido propaganda directamente a, sus, a su celular, a su correo a su whatsapp en estas elecciones no, no sé si alguien quiere eh, compartir primero pueden levantar la manito si desean eh. Bueno, me presento en todo caso en mi trabajo, Mi nombre es Amelia Borja Soliano eh, soy feminista, pertenezco eh, a la Asociación Nacional de Periodistas, eh, soy secretaria de género y trabajo ahorita como eh, comunicadora periodista en eh, eh, y bueno eh, siempre eh, mis acciones y, y, y mi activismo se ha dado en las calles es lo que más me gusta y así así estoy participando con eh, varias instituciones colectivos feministas y, y sigo, sigo aquí en una lucha constante por igualdad y por eh, los derechos de las mujeres y todas las violencias. Gracias. Gracias, Amelia. Eh, te te escuchó un poquito, eh, había un poco de eco, pero lo que hemos entendido es que eres, este, estás ahorita en eh, una colectiva feminista, que me parece genial. Eso es algo que también eh, estamos nosotros en Hiperderecho apoyando mucho. Y muchas gracias por estar acá, en verdad. Es, es un gusto tenerte. A ver, este, Gaby. Sí, hola. Muchas gracias. Eh, bueno, yo soy Gabriela. Soy periodista y me especializo en temas electorales. Por eso me interesa mucho el tema, porque también eh, estoy muy involucrada en el tema de protección de datos. Y como doy cobertura a temas de elecciones, sí me es muy importante saber eh, cómo se regula en, en Perú y sobre todo en esta en esta época de la campaña eh, si existe normativa al respecto. Eh, porque yo soy mexicana y, y como tienen eh, legislativa distinta, quisiera saber en Perú es particular cómo se regula, porque en México sí está muy, muy elaborada la legislación al respecto, pero de Perú estoy muy interesada en conocerlo justamente porque coinciden las elecciones incluso el mismo día. Ay, mira tú, mira tú, David, qué, qué increíble que nos estás acompañando desde México. Y sí, pues realmente es súper interesante lo que tú dices, este, compartir experiencias entre países de la región, porque a la larga eh, los procesos electorales acá suelen ser bastante similares, este, las retóricas a veces vemos que son similares, y sí, obviamente las leyes a veces, este, las leyes que se ponen en un país terminan influenciando las de los otros países. Entonces, en verdad, muchísimas gracias por estar acá. Eh, y esperemos que te sirva esta... A ver, ¿quién más sigue? Este, Cristel, te gustaría, te gustaría. Les voy a pedir a los que no estén hablando, por favor, si pueden este, mutear sus, sus. Perfecto, muchas gracias, Gaby. Este, Cristel. Te escuchamos, Cristel. Cristel, ¿estás ahí? Parece que Cristel no se encuentra. Ok, ¿alguien más le gustaría, le gustaría contarnos un poco sobre lo que le interesa de este tema y si es que han recibido propaganda directamente? Buenos días, alguien puncha y una, una, puncha y que una cosunchis. Bueno, buenos días, este, saludo a todos que nos estamos reuniendo y lo digo en quecho porque creo que a veces olvidamos que los datos personales también tienen que ver con, con que el país es diverso culturalmente, social y geográficamente. Entonces, y creo que el uso de los datos personales finalmente hay discriminación por origen por ser distinto y porque el Perú, a veces creemos que es solo Lima, y Lima también ya es un crisol de muchas culturas, Lima es yo hablante, es hablante, eh, seguramente hay muchas lenguas finalmente, y creo que los datos personales tienen que ver con eso también. Eh, he recibido informes, bueno, en noviembre ustedes saben la movilización que hubo, participo de un grupo ciudadano en San Miguel, y claro, es imposible evitar que haya una confrontación finalmente a través de, de los memes, por ejemplo, pero lo claro, lo terrible es de que eh, finalmente el nivel de información se ha borrado y cualquier cosa puede ponerse y se viralice, entonces ya no puedes hablar con cierta racionalidad, decía, lo mínimo que debería pedirse es que haya como, como mínimo, digamos, que, que los conceptos estén en Wikipedia, pero eso es demasiado, entonces denigra un poco y creo que estamos en una confrontación que, como bien lo has comentado, nos afecta a todos ¿no? y un poco no permite la diversidad, un poco el respeto, la tolerancia. ¿no? Y creo que también este, los datos personales son sensibles a esta confrontación. ¿no? Muchas gracias. Y soy Dante Villafuerte. Gracias Dante. ¿Desde, desde dónde nos, te, estás con, te estás conectando hoy? Vivo, radico en Lima. Soy de Cusco, viva este, esa mía. ¿no? Ay, qué bueno. Bueno, bienvenido. Acá Dilmar también es, es cusqueño. Yo soy eriquiteña. O sea que sí, la verdad es que es un tema que también nos ha interesado mucho desde hiperderecho, el, el tema de la descentralización. Eh, y bueno, también es algo que está muy muy cercano a nosotros, ¿no? como, como personas de, de la región de la macroregión sur. Entonces, muchísimas gracias, Dante, por estar acá. En verdad, creo que tú... tú tu, tus comentarios y tu, y tu conocimiento nos van a ser muy útiles el día de hoy. Este, Cristel nos cuenta que está en el trabajo, o sea que él, me parece que no, no, no va a poder conectarse. No sé si falta alguien, creo que Karina ya habló, o todavía no. No sé si me escuchan, buenos días. Hola, hola Cristel, sí, sí, sí. Lo, lo siento, lo siento, tuve que salir un rato del trabajo para estar eh, en esta conferencia. Eh, a ver... Les quería recomendar algo. Yo hice mi tesis algo relacionado con libertad de expresión en los procesos electorales a través de redes sociales. Uh -huh. Entonces, eh, justo he publicado un artículo sobre esos temas. Y, y nada, creo que eso calca muy bien. ¿no? O sea, al menos pues, por estas herramientas digitales que son las redes, creo que es una gran oportunidad, al menos para conocer al, al candidato. Y de vez en cuando, creo yo, ganar un poco de adeptos. Uh -huh. Todavía he interactuado con algunos congresistas, electos congresistas y sí, ¿eh? o sea, es como que una interacción única eh, el, el utilizar las redes sociales. No, muchas gracias, Cristel, y gracias por darte el tiempo de, de acompañarnos el día de hoy. Sí sabemos que bueno, hoy día sábado este, igual mucha gente te, este, está trabajando y en verdad te agradecemos mucho tu, tu, tu tiempo de estando acá. Eh, no sé si a alguien más le faltaría eh, eh, a ver, Mirta nos escribe. Hola, soy Mirta desde Argentina. Desde Argentina. Muchas gracias, Mirta. Espero que todo esté bien. He estado leyendo un poco las noticias de que la situación en Argentina está, está un poco complicada. Te mandamos los mejores deseos desde acá. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, eh, sin más, creo que pasaremos a la presentación. Eh, recuerden que en cualquier momento pueden levantar la mano, pueden hacer un comentario, pueden dar su, su opinión y siempre, eh, obviamente. Eh, Estemos, respetémonos mutuamente, sabemos que, como decía, es un tema un poco ahorita, un poco eh, eh, complicado, la situación en la que nos encontramos ahorita en, la, en, la, en las elecciones, o sea que, este bueno, empecemos. A ver, eh, no nos han mencionado mucho ahora que, que nos han estado comentando, pero... Eh, la publicidad electoral durante esta, este periodo eh, de campaña ha sido realmente algo que se ha visto, creo que por primera vez, eh, en este, de este tipo de naturaleza. ¿no? Eh, si recordamos bien, eh, el referéndum que hubo en el 2018 prohibió que la propaganda electoral hiciera cualquier tipo, o que, lo, que las campañas electorales pagaran directamente a medios tradicionales, es decir, eh, televisión y radio. Entonces, lo que hemos visto ahora es que mucho de, eso, de, esa, de esos fondos, mucho de, eso, de ese dinero se ha trasladado a redes sociales y nos ha llevado un montón de, obviamente eh, a todos nos debe haber pasado, eh, que, que hemos recibido un montón de publicidad por Facebook, por Instagram eh, y por otros medios. ¿no? Ahora, queremos hacer primero la distinción entre el tipo de publicidad, entre comillas, correcta que se ha estado realizando, eh, que este es un ejemplo, y después vamos a pasar un poco al tema de la, de la, de la publicidad que eh, vulnera en cierta forma nuestros datos personales. ¿no? Este ejemplo que estoy haciendo con el candidato de, de Victoria Nacional de la primera vuelta eh, es un ejemplo bastante claro de cómo más o menos se ha estado haciendo el uso de datos personales de segunda mano, por así decirlo, pero que se ha dado cierto tipo de transparencia. ¿no? En el caso de George Forsyth, él utilizó Facebook eh, para para pagar eh, por medio de esta plataforma su, su, su campaña electoral vemos que él ha hecho una campaña segmentada por eh, regiones por departamentos incluso se dio el trabajo de ver de más o menos qué era lo que le interesaba o qué temas podían estar este eh, si en, qué temas podían ser interesantes para, la, para las poblaciones de cada uno de los departamentos y él lo que hizo fue pagó para que en esta para que facebook Dirigiera a las personas que tenían en su perfil que están en estas regiones este tipo de publicidad. ¿no? Vemos en Pasco, eh, por ejemplo, tierra riquísima y cultura de dos mundos que merece vivir de lo mejor. Lo haré. Bueno, al final no salió, o sea que parece que no lo va a poder hacer. Pero eh, gracias a la transparencia que nos, que nos ofrece la plataforma de Facebook para hacer este tipo de, de propaganda política, hemos visto que efectivamente él ha gastado cierto, cierta, cierto monto de menos de 100 dólares para este anuncio y efectivamente solo le ha llegado a usuarios de la región Pasco, ¿no? Y principalmente vemos que le ha llegado a personas entre 18 y a, hasta 34 años y principalmente lo han visto mujeres, ¿no? Esto es una herramienta de, de, que Facebook ha implementado a, a más o menos en, en el Perú recién este año, pero ya en otros países está funcionando desde el 2018, un poco por este tema del de, financiamiento indirecto eh, de... Personajes eh, privados o personas que quizás no están declarando sus, sus donaciones a los partidos, que los partidos por ende tampoco los están declarando, ¿no? Entonces esta plataforma, como vemos arriba en la derecha, eh, tiene la posibilidad de eh, esclarecer, transparentar cuánto es que los, los candidatos están gastando en cada una de, de estas piezas publicitarias, ¿no? Y obviamente que para, para llegar al público de PASCO, para llegar al público de Ucayali, eh, Forsyth no ha tenido que encargarse de hacer una base de datos eh, con las personas de, esta, de estas regiones, sino que Facebook se la ha provisto, ¿no? por eso él ha pagado para que Facebook directamente la mande a las personas de estas regiones pero Forsyth o el partido no ha tenido contacto directo, ¿no? entonces este es un poco el caso de la propaganda más o menos legal, más o menos eh, eh, correcta que se está haciendo digo más o menos, lo voy a explicar un poquito más adelante por qué pero esta es una cosa que hemos estado viendo y que es la forma en la que se está haciendo propaganda política por redes sociales. ¿no? Pero ahora estamos encontrándonos con un segundo tipo de propaganda que quizás es un poco más gris, es, un poco, es como está basado más en huecos legales y que nos, nos alerta de que, nuestras bases, de, de que nuestros datos personales están... Eh, pululando, envases, están flotando por ahí, que nosotros no tenemos el control para saber en, en, en dónde estamos quiénes lo están utilizando ¿no? estos son tres ejemplos en Twitter de personas que, que denunciaron eh, públicamente, ¿no? por sus redes abiertas eh, casos de propaganda, publicidad que, que les había llegado a sus números directos ¿no? en este caso no era algo que ellos habían eh, eh, eh, registrado en Facebook en una en una en cualquier tipo de, de, de red social sino que esto les había llegado directamente lo cual significa que alguien del partido tenía acceso a sus datos personales no ya sea su teléfono eh, probablemente bueno su nombre su DNI quién sabe no no tenemos cómo saber esas cosas entonces vemos el primer ejemplo no que es un ejemplo que le pasó a muchas personas o que o que muchas personas denunciaron por redes que era que les llegando mensajes eh, de texto con un link haciendo, con un enlace, haciendo propaganda a un, a un candidato al Congreso, ¿no? Y sobre todo fueron los candidatos al Congreso los que curiosamente hicieron uso de esto, ¿no? En el segundo caso también alguien pone, oye, pueden hacer esto en el correo institucional, nunca de mi consentimiento, ¿dónde quedó la protección de datos personales? ¿no? Alguien le llevó a su correo eh, institucional, el correo de la empresa donde trabajaba, ¿no? Eh, propaganda de un congresista de Avanza País, ¿no? Y obviamente esa persona no se había registrado previamente para recibir ningún tipo de publicidad. Y el tercero, que es el, también otro que me preocupa un poco, que es, que es creativo, se podría decir, pero que en verdad no tiene muchos problemas porque no, no, cuenta, con el, no, no cuenta con el consentimiento de la persona que lo está recibiendo, es esta candidata que es, mandó a hacer stickers por WhatsApp y los estuvo repartiendo, y la, obviamente la persona dijo, oye, ¿dónde he mi número, no? Eh, no sé si a ustedes les ha pasado algo similar, ya sea en la primera, segunda vuelta, ¿han recibido algún tipo de estos mensajes? Eh, estos mensajes. No sé si quieren levantar la mano o, o decir que sí, No sería interesante. A ver, Gabi nos comenta, ¿está prohibido incluso si no está personalizado el mensaje? Es decir, ¿publicidad genérica? Claro, porque en, en cierta forma, te lo están mandando a ti personalmente, ¿no? O sea, no es que es un panel que estás viendo en la calle, no es un anuncio que estás viendo por Facebook, es algo que te están, algo que te han dirigido, exacto, o sea, a tu número de teléfono, ¿no? Es por eso que eso es lo que nos preocupa. Si tienen tu número de teléfono, ¿qué otros datos tienen? ¿No tienen tu correo, tu dirección? ¿Qué más pueden tener? ¿no? Entonces, eh, vemos que acá hay un sentimiento un poco de, de impotencia, ¿no? Un poco de, de, de desaliento por el hecho de que... el empezamos a darnos cuenta que, nos, que bases de datos nuestras están flotando por la web, o están flotando quizás en, en CDs o en USBs, eh, y que no sabemos quién tiene control sobre, sobre nuestros datos, ¿no? eso es bastante, bastante peligroso, es bastante, eh, luego pueden hacernos eh, campañas engañosas, pueden, pueden eh, atentar contra nuestra contra nuestras vulnerabilidades, si somos parte, por ejemplo, de una colectiva feminista, o somos parte de, de, de, de grupos que, que requieren eh, especial protección. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer en estos casos, no porque si bien uno dice, bueno, pues ya tienen mis datos, en verdad no debería ser así. No no sé ustedes qué piensan, si es que alguien quiere comentar sobre, que, que, si es que les preocupa esto, no de, de que nuestros datos estén, estén circulando eh, sin nuestro consentimiento. María José, creo que lo que habría que comentar es eh, en qué lugares vamos dejando huella de nuestros datos. Me explico. Eh, cada vez que voy a, a cualquier supermercado ahora, te dicen eh, cuál es su DNI, ya ni te consultan, sino cuál es su DNI, y a través de eso acceden a tus datos que creo que está en el RENIC por una parte. Y claro, el supuesto es de que con eso tienes oferta, acceso a ofertas, ¿no? Entonces, si dejas tu N, farmacias, supermercados. Uh -huh. Pero también creo que otro tema que habría que comentar, que es que WhatsApp, por ejemplo, es parte de Facebook. Y al final está, este, digamos, si soy parte de un grupo feminista, en WhatsApp parece como grupo feminista, entonces ya tengo ordenado quiénes son feministas y puedo direccionar los datos de WhatsApp directamente en el Facebook, justamente con esta nueva política de privacidad, que quizás sea conveniente que si puedes comunicarnos cómo deberíamos actuar. Y el tema es de que todas estas redes no son públicas, ¿no? Nosotros estamos alimentando y es de, de dominio privado, Facebook utiliza eso, como medio para vender a otros para este tipo de campañas políticas o de consumo o para una tienda en particular entonces eh, creo que también habría que ver entonces qué responsabilidad debemos tener los usuarios para no dejar nuestras huellas donde sea finalmente ¿no? y, y bueno, a qué cosa si dejamos nuestros, nuestros datos a qué cosa nos estamos exponiendo no? cosa que no no ha ocurrido y digamos incluso creo que hay una institución que debería velar por estos temas, pero no hay la suficiente información, no hay la, esta idea de bueno estar informados para tomar decisiones, si quiero o no quiero dejar mis datos. ¿no? Sí, no, estoy totalmente 100% de acuerdo contigo, Dante. Es verdad que las redes sociales hoy en día, también el internet, está todo el tiempo extrayendo nuestros datos, el rastro de nuestras páginas web, este es, es, es realmente un tema que, que se está discutiendo bastante hoy en día y particularmente, eh, bueno, se usa mucho para campañas de marketing, se usa mucho para saber en qué cosas compramos, las, las empresas pagan para, por nuestra atención, obviamente para que nosotros este, recibamos contenido relevante, pero en verdad un poco para incentivar nuestros, nuestra, nuestra, nuestra eh, conducta de compra, pero Claro, como tú dices, eh, si eso se traslada a un entorno de, de democracia, de, de elecciones, eh, es, es algo bastante, bastante complicado. ¿no? Ay, eh, Denise me está mencionando que parece que en un ratito el, la, la sesión eh, va, va a cerrar, parece que hay un problema con la cuenta. Eh, les voy a pasar otro link para que por ahí nos conectemos, ¿les parece bien? A ver, entonces, este, eh, si pueden ver el chat, por favor, eh, vamos a tener que trasladarnos a otra cuenta porque este, va, va a finalizar esta sesión. Entonces, este, eh, nos podemos encontrar ahí en un minuto, ¿les parece bien? Ok, perfecto, entonces. Por favor, los que no lo han visto aún, en el chat hemos puesto otro link, porque esta, cuenta, lamentablemente, esta, esta sesión lamentablemente va, va a cerrar en un ratito. Entonces ahí nos vemos.